Bienvenido a la escena de Mates, ¿cómo estás? Vale verte por aquí. Y en la clase de hoy vamos a hablar sobre cómo calcular el área de un círculo cortando un queso. Aquí la imagen, veis cómo ese círculo se asemeja a este queso que tengo aquí en la imagen. Y ahora lo estamos partiendo en dos partes iguales. Cada una de las partes iguales la vamos a dividir a su vez por la mitad. Y a su vez. Cada cuarta parte la dividimos por dos hasta que obtenemos trozos de la octava parte del queso. Voy a ir colocando cada trozo que se parece a un triángulo, vale son como un sector circular con forma casi casi de triángulo y lo vamos a ir colocando uno hacia arriba, uno hacia abajo. Colocando de este modo los sectores circulares. Obtenemos una figura que se parece muchísimo a un paralelogramo, es decir, un cuadrilátero que tiene los lados paralelos 2 a 2. El área de este paralelogramo es base por altura. Si calculamos la base, te fijas que son 4 de los 8 sectores circulares. Como la longitud de una circunferencia es 2πr, pues la mitad será πr, así que la base mide πr la altura veremos que coincide con el radio del círculo fijaros que al veis aquí como en rojo hemos pintado el radio de ese sector por lo tanto resumiendo el área del paragramo será la base por altura la base es pi r la altura r al multiplicar r por r da r cuadrado y de ahí la famosa fórmula de área de un círculo pi r cuadrado espero que os haya gustado el vídeo si es así por favor dale a me gusta y si quieres seguir recibiendo notificaciones de los vídeos que voy subiendo, por favor, suscríbete al canal. Muchas gracias y nos vemos en la siguiente clase.